Muy buenas a todos los seguidores del canal de Academia Blockchain. Hoy quisiera estar con ustedes porque saben que Aitor Sola, un abogado contra la demagogia. ...comentaba ¿no? recientemente de que las criptomonedas iban a caer todas, todas las criptomonedas iban a caer... ...bueno pues que sepan que el Bitcoin ya está comenzando a subir... ...desgraciadamente esta generación Baby Boom que nació en los años 60-70 como Aitor... ...todavía piensan que este sistema se va a recuperar... ...con la impresión de dinero masiva que ha habido por parte de los bancos ¿no? y de todos los estados que lo han permitido haciendo que el dinero se infle, tanto el dólar como el euro, que ya están comenzando a caer de hecho, pero que van a provocar la quiebra total, porque de aquí a un tiempo no se va a poder comprar, ni se va a poder vender viviendas, ni se va a poder comprar productos como lo estamos haciendo ahora, y este sistema está ya listo, listo, listo para colapsar. Pero sí es verdad que personas como esta influyen ¿no? dentro de la población española y hacen que la gente piense de una determinada manera por un camino incorrecto. La educación financiera, amigos, se hace fundamental en estos tiempos. Por eso dentro de Academia Blockchain permitimos que la gente aprenda a lo que es la inversión, a lo que son los activos y que la gente no pierda, no pierda su riqueza, no pierda su patrimonio por culpa de unos gobiernos incompetentes, por unos gobiernos que han colapsado la economía y que no permiten que las personas prosperen. Por eso... Por eso, Aitor, creo que estás totalmente equivocado y que tu idea es una idea antigua, anticuada y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Tu mente crea tu realidad y estamos aquí, en Academia Blockchain. Comparte este vídeo.